Matemáticas aplicadas para la vida. Porque tu vida es nuestro proyecto. Unidad 2. Medidas de longitud, perímetro, área, volumen y capacidad. Conversión de unidades. Hola amigos, mi nombre es Andresito y necesito que ayudemos a mi papá que compró un terreno en el municipio de Inírida. Mi papá quiere cercar su lote con tres líneas de alambre de púas y postes de madera. Él debe comprar el material que necesitará para construir la cerca y contratar a quienes le van a ayudar. Entre las cosas que necesitará tenemos las líneas de alambre de púa, los postes, el alambre para armar, los clavos, herramientas y personal que ayudará, entre otros. Pero, ¿cuánto de cada cosa y cuánto personal necesita? Para saber esto, a mi papá le dieron una foto aérea del terreno con algunas medidas. Por la parte de atrás, el lote tiene una longitud de 634,34 yardas. Por la parte derecha e izquierda, tienen la misma longitud que es de 0,34 millas. Por el frente del lote, junto a la carretera, tiene una primera longitud de 5.631,80 pulgadas y un tramo adicional frente a la carretera de 1.459,51 pies. Como observamos, tenía un gran problema porque no sabía eso de pies, yardas o millas, no sabía qué era eso. Mi papá me explicó que existen dos sistemas de medidas llamados sistemas inglés y sistema de medida internacional. El primero es muy utilizado por países como Inglaterra, Estados Unidos y otros de habla inglés. Allí se habla en pulgadas, pies, yardas, millas. El segundo y más utilizado en Colombia es el sistema de medidas internacional, en el cual utilizamos los metros, centímetros, kilómetros. La presente tabla muestra la conversión entre dos sistemas de medidas, por ejemplo, en la tabla una pulgada en el sistema inglés corresponde a 2,54 centímetros en el sistema internacional. Ahora necesitamos pasar todas las medidas de nuestro plano al sistema internacional. Tomamos entonces los 634,34 yardas de la longitud del lote y la multiplicamos por 91,44 centímetros que corresponde al valor de una yarda. Recuerda siempre multiplicar y colocar la equivalencia en el sitio contrario para poder cancelar las unidades. Como observamos en la tabla, estamos utilizando el valor de conversión para las yardas. Ahora cancelamos yardas con yardas y el resultado sería... 58,004,0496 centímetros Hagamos ahora la siguiente operación Tomamos 0,34 millas y la multiplicamos por 1,6093,47 kilómetros que corresponde al valor de una milla Siempre colocamos la equivalencia en el sitio contrario para luego cancelar Vamos y verificamos en la tabla de conversión para las millas Y ahora cancelamos millas con millas esta es una forma muy fácil de realizar todo tipo de conversiones, el resultado es entonces 0,54717798 kilómetros. Recuerda siempre multiplicar y colocar en el lado contrario el valor que deseas cancelar. Revisa la tabla de conversiones y coloca los valores correspondientes. En la guía anexa a este video encontrarás varias tablas de conversión y ejemplos que te ayudarán a entender mejor no solo con las unidades de longitud, sino con un sinnúmero de unidades de medida. Bueno, en este caso cancelamos pulgadas con pulgadas y el resultado es 14304,772 centímetros. El sistema inglés también se utiliza en Colombia, por ejemplo las tuberías no se solicitan al almacén en centímetros, sino en pulgadas. Por ello es importante conocer las tablas de conversión, porque posiblemente debamos convertir también del sistema internacional en inglés y viceversa. Bueno, terminando revisamos la última medida que está en pies y la convertimos a centímetros. Entonces en el ejercicio cancelamos pies con pies y el resultado es 44,485,8648 centímetros. Entonces el paso 1 de nuestro ejercicio consistió en convertir todas las unidades del sistema de medida inglés al sistema internacional de unidades de medida. Pero mi papá me informó que ahora teníamos otro problema. Cuando consultamos en www.mercadolibre.com.co encontramos que el alambre de púa tiene un valor de $114,668 pesos el rollo que viene de 400 metros. Y las unidades de medida que encontramos están dadas en centímetros y kilómetros. Entonces ahora necesitamos unificar y utilizar una sola unidad de medida. En este caso será el metro como venden los rollos de alambre. Para esto utilizaremos la regla mágica que el profesor Ángel Antonio Rojas me enseñó. Ella nos permitirá de forma fácil y rápida realizar todas las conversiones. Miremos cómo funciona. Primero lo que tenemos que hacer es que todo lo que deseamos convertir de izquierda a derecha se multiplicará por 10 a la n, donde n es el número de espacios que nos movemos hasta encontrar la unidad de medida deseada sin contar dónde estamos vamos a hacer un ejemplo convertir 35 kilómetros a centímetros entonces tenemos 35 kilómetros y tenemos que desplazarnos 1 a 2 a decámetros 3 a metros 4 a decímetros y 5 espacios hasta llegar a los centímetros Entonces sería 35 por 10 a la 5. Igual a 35 por 1, 2, 3, 4, 5 ceros. O sea, por 100.000. Lo cual nos da como resultado 3.500.000 centímetros. Ahora miremos otro ejercicio en sentido contrario. De derecha a izquierda. Recuerda que en el anterior ejercicio multiplicamos porque el exponente era n. Ahora cuando vamos de izquierda a derecha multiplicamos por 10 a la menos n, lo que equivale a dividir. Observemos este ejemplo. Convertir 12.000 milímetros a decámetros. Entonces tenemos 12.000 milímetros, ahora 1, 2, 3, 4 espacios hasta llegar a los decámetros. Entonces sería 12.000 por 10 a la menos 4 que es igual a 12.000 dividido en 10.000. Esto equivale igual a 1,2 decámetros. Ahora después de entender bien el manejo de nuestra regla mágica, podemos realizar nuestros ejercicios de conversión. Es importante recordar que todo debemos pasarlo a metros, que es como venden el rollo de alambre de púa. tomamos nuestra primera medida que es 58.004,0496 centímetros ahora 12 espacios hacia la izquierda esto quiere decir por 10 a la menos 2 que sería 100 como vamos de derecha a izquierda dividimos por 100 y nos da un valor aproximado a 580 metros la siguiente operación sería 0,54717798 kilómetros y como vamos a metros, entonces 1, 2, 3 espacios. Multiplicar por 10 a la 3. Esto quiere decir multiplicar por 1000. El valor aproximado es entonces 547 metros. De la misma forma realizamos la conversión de las unidades de centímetros a metros para las siguientes dos medidas. Si aprendemos nuestra regla de memoria o la cargamos en nuestra billetera y aprendemos a utilizarla, será muy fácil hacer todo tipo de conversiones. Entonces el paso 2 sería tener muy presente que siempre debemos trabajar en una misma unidad de medida antes de realizar cualquier operación. En este caso, todo lo que hicimos en el paso 1 y 2 se hizo para tener todas las medidas en metros. Te invitamos a desarrollar el primer taller propuesto de la unidad 2 que te ayuda a entender mejor la conversión de unidades.